con resistencia y rebeldía la participación de todas ustedes mujeres que luchan en los cinco continentes del mundo agradecemos sus oídos sus miradas sus palabras sus talleres sus pláticas, su arte sus videos su música sus poesías sus cuentos sus teatros y bailables, sus pinturas, sus cosas raras y todo lo que nos trajeron para que nosotras conocemos y aprendamos de sus luchas. Lo tomamos todo como un regalo muy valioso que vamos a cuidar y vamos a ser más grandes porque vamos a llegar a nuestras comunidades y pueblos para que más mujeres zapatistas Compartan con nosotras su regalo que nos dieron. Vivimos con respeto y cariño, porque todas ustedes hicieron un gran esfuerzo para viajar desde sus lugares de lucha, desde sus tiempos y modos, desde sus mundos. Y llegar a este encuentro que no sabemos todavía si salió bien o salió mal. Es la primera vez que estoy en un espacio eh, zapatista. Eh, la manera en que todas estamos conviviendo tantas mujeres de tantas partes del mundo eh, es como un empoderamiento subliminal. O sea, que ahí está, ¿no? Y, y, y cómo todas en cierta manera nos estamos motivando y nos estamos recordando que de lo que hablábamos, ¿no? Que no estamos solas que la lucha es continua, es colectiva. Nos fuimos invitadas por parte de la, de la organización CNI. Sí, me parece algo hermoso ver tantas mujeres del mundo, de diferentes países, y me siento muy a gusto de ver a que, que es grande el trabajo, el esfuerzo de todas las mujeres, la unión es lo que nos, nos da fuerza ahorita de seguir adelante en, en el caminar y en los procesos pues allá en nuestro pueblo está el proceso de la defensa del territorio, por el agua, por la tierra y todo, porque quieren este, entrar las minas a explotar todo lo que tenemos, las riquezas de, de allá de los recursos naturales que tenemos todavía. Y este, lo de la resistencia civil, igual es un proceso grande de, de los pueblos de por ahí. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer, así que no pretendas que me comprendes, si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Aprendí muchas cosas de las mujeres zapatistas, toda su fuerza de estar luchando, porque si uno se siente solo en, en, desde su trinchera, le decimos, ¿no? Pero bueno, ya veo que hay un movimiento mucho más grande y eh, espero que algún día yo pueda realizar uno así allá con las mujeres más aguas. Mi visión de los zapatistas era que por los medios, los medios tradicionales o los que más dominan, siempre es como muy negativa, ¿no? Que son gente rebelde que no sabe lo que quiere, así como que no, no tiene nada que hacer. Y sí, bueno, mi familia así como que, ¿qué vas a ir a hacer allá? Te vas a reunir con gente, como que se mete en problemas, ¿no? Con el gobierno y así como que no. Pero ya estoy, desde que estoy enlace, sé a lo que voy. Pero sí, da como miedito. Da miedito, pero llego y veo a las mujeres, la fuerza que tienen ellas. Me sorprende mucho que hayan realizado este mega evento. No todas se atreven a hacer algo así, de, de, de grande y de impactante. ¡Ja! La mula no era arisca, pero la hicieron La niña no era feminista, pero aquí nos vemos Compas creemos, machitos no sabemos Porque es normal que los lobos vistan piel de cordero Y es que hay que ver quién critica bajo... Si soy yo la que está malo, eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí, por mí pensar, si es más fácil desde tu privilegio buscarme andar. Pues bueno, en mi ciudad eh, nos enfrentamos constantemente a todo tipo de violencias. Creo que la más eh, acentuada es el acoso callejero y también los micromachismos dentro de, de bueno, nuestros compañeros. Creo que lo poco que he podido rescatar ha sido increíble y pues necesito un poco de tiempo como para poder asentar los conocimientos y pues también platicarlo con más compañeras, pero ha sido muy, muy buena, muy gratificante. Y mi experiencia aquí en el Encuentro de Mujeres ha sido de mucha sanación, de, del poder convivir eh, con un montón de gente y tal vez hace unos meses yo no me, me podía imaginar este, la convivencia, entre tantas personas, en, yo estuve en un cuarto con no sé cuántas personas ahí tiradas en el suelo. Y para mí, sobre todo, este, so, como sobreviviente de violencia sexual, ha sido un proceso muy sanador poder convivir de esa forma. Y tener la confianza, construir la confianza, este, vivir la alegría, entender que la lucha este, también necesita o requiere... Este, tomar esos, esos tiempos, esos espacios para la sanación y la convivencia. Sinceramente sé lo que es el, el movimiento zapatista, no estaba del todo interiorizada, pero sí lo quería conocer y también me pareció la mejor oportunidad conocerlo desde adentro en sus tierras. Y lo que me llevo del encuentro es un, un amor... Eh, Increíble de todas estas mujeres zapatistas, no zapatistas, de todos los lugares del mundo que, que pudieron estar acá y por algo nos encontramos. Me llevo un montón de aprendizajes, más que nada esos que te cruzas con mujeres por ahí, que te juntas a comer y empezas a hablar y resulta que esa persona es la que te tenías que encontrar y te cuenta un montón de información, de experiencias que te llenan un montón y que y que bueno, son aprendizajes que quedan para siempre y ni que hablar todo el conocimiento de, del movimiento zapatista que me llevo y que quiero seguir leyendo porque para informarme más Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras Ya no caminamos detrás de nadie Ahora caminamos junto a nosotras Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás, ni una menos, ni una asesinada más. Así como nuestras palabras que trajimos en por día, lo vamos a publicar en la página de Enlaces zapatistas, para que ahí todas ustedes puedan ver. Pero como quieran, aquí en general, queremos saber lo que piensan todas. Entonces les preguntamos, compañeras, hermanas, ¿será que salió un poco bien?